...situada en la fonda de la Figuera... ...en el enclave conocido como Terres del Salforins... ...un entorno privilegiado entre el Mediterráneo y la Meseta... ...que dota a sus vinos de carácter y personalidad únicos... ...los viñedos están situados en una zona continental... ...de veranos cálidos e inviernos secos y fríos... ...la diversidad de tipos de suelo y altitudes... ...favorece la elaboración de vinos complejos... ...tanto blancos, como rosados y tintos... Una perfecta combinación entre variedades autóctonas y foráneas permite ofrecer una amplia gama de vinos, desde los más jóvenes y frescos, hasta vinos más estructurados y con crianzas marcadas. La viña adapta su producción a distintos tipos de consumidor, gracias a unas modernas instalaciones tanto en bodega como en embotelladora. La inversión continuada en I+.D. y el control exhaustivo de la materia prima así como el buen hacer de los agricultores y un equipo profesional altamente cualificado. La calidad de sus vinos está avalada por importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales.